Muchas gracias por la invitación a los organizadores del coloquio, eh, muchas gracias, ¿no? y es un gusto estar aquí, eh, también estoy contento de estar, estar, estar en la hora Sánchez Guerrero, y Enrique, Sánchez y los hijos de Adolfo Sánchez Vázquez, también me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Entonces, eh, sí quería hacer unos comentarios, pero me dijeron 20 minutos, tengo que resumirlo mucho sobre Adolfo Sánchez Vázquez obviamente me imagino que la idea es en el contexto del coloquio que es sobre el exilio de 1939 el exilio español de 1939 eh, quería empezar rápido un pequeño comentario sobre el título vinculado con Adolfo Sánchez Vázquez porque me quedé pensando ¿por qué en 1939? Yo, yo, yo, yo el caso de Sánchez Vázquez lo había puesto a exilio español de 1939 a 2011, ¿no? porque de alguna manera eh, el exilio que claro, empieza obviamente en este año, eso es obvio, pero era un, Sánchez Vázquez siempre insistía en este punto, que no sé si todos, pero la gran mayoría de los que llegaron acá, con los, sobre todo con los tres parcos y otros de otra manera, ¿no? los más o menos 10.000 españoles exiliados, llegaron con la idea que este va a ser el exilio corto, ¿no? de los tres años pensaron erróneamente eh, que va a terminar el exilio con el fin de la Segunda Guerra Mundial, que en el 39 tampoco se sabía ¿no? cuánto va a durar, pero sí había la idea que si algún día cae el sistema, digamos, fascista en Europa, cae también Franco, una idea como todos sabemos eh, fue tan errónea, eh, y para Sánchez Vázquez, eh, como lo menciona en sus textos autobiográficos y también en pláticas, como él y otros era una sorpresa, eso, ¿no? una sorpresa que eh, a pesar que Franco había sido directamente ligado a Hitler, a Mussolini, digamos a todos los falsos fascistas de Europa, solo llegó al poder, no, imagino que solo eh, por el apoyo alemán e italiano, ¿no? del nacionalsocialismo y del fascismo italiano, italiano ¿no? como hasta hoy digamos está conocido por muchas obras, incluyendo artísticas como Guernica, como ¿no? de Picasso donde se representa este ataque el día del mercado a la estación alemana por todo pasa por aviones, aviones alemanas, etcétera etcétera y hay muchos ejemplos más del apoyo. Entonces, a pesar de todo eso, Estados Unidos optó por hacerse aliado de Franco después del fin de la Segunda Guerra Mundial y por esto se mantuvo el poder prácticamente hasta su muerte. Algo totalmente sorpresivo y esto pasó, digamos, no sé si totalmente, pero en su momento mucha gente no se le imaginaba que esto va a pasar. Y esto tuvo como consecuencia que mucha gente, incluido Sánchez Vázquez, se quedaron hasta su muerte ¿no? en, en México. Quiere decir, de alguna manera el exilio se prolongó hasta el 2011. Aunque claro, ya, pues, como ustedes saben, lamentablemente no pude a las otras mesas por otras obligaciones, pero a lo mejor se discutió ese debate sobre exiliado, trasterado, etc. Me imagino que sí, ¿verdad? en algún momento se mencionó. No, no quería entrar demasiado en este debate, pero para Sánchez Vázquez sí hay una frase que dijo en una de sus autobiografías, dice que si uno, alguien es una vez exiliado, es exiliado para siempre, aún si regresa. Aún suponiendo que hubiera podido regresar por una o otra razón y Claudio Sánchez Vázquez regresó ya después de la muerte de Franco en no sé en cuántos viajes, muchísimos, ¿no? Sí. ¿no? Tenía todavía una hermana ahí, ¿no? Y bueno, hay amigos, etc. ¿no? no sé si alguien sabe el número, pero un número bastante elevado, ¿no? hay algo que no pasaba ni un año, no, que no, no fue allá, a veces son más. A veces año, a veces dos. Ah, sí, ¿no? <risa> No, una vez al año, a veces dos, dice aquí Aurora, su hija, entonces, eh, obviamente sí entraba en un contacto otra vez eh, fuerte con diferentes mi, grupos, etcétera, como el Instituto de Investigaciones Marxistas, por ejemplo, ¿no? en Madrid, sé que estuvo en contacto con ellos, y seguramente con más instituciones, en, en Andalucía, por supuesto, donde publicaron también la Junta de Andalucía, le publicó eh, por lo menos un libro, etcétera, etcétera. pero a pesar de todo eso, él insistió y creo que todo le Entiendo muy bien este argumento que uno de alguna manera siempre es exiliado, aun si puede regresar, aun si hubiera regresado a vivir en España, que no lo ha hecho, no hubiera sido de alguna manera exiliado, porque claro, esto pasó también un poco a los también exiliados eh, alemanes, ¿no? que, o judíos alemanes, o comunistas alemanes, o las dos cosas a la vez que regresaron, muchos no regresaban, pero los que sí podían regresar o decidieron regresar, de alguna manera estaban en esa situación eh, específica, y Sánchez Vázquez me lo dijo va, muchas veces, me dijo es que ya me ven como mexicano allá okay. y ustedes me imagino, muchos saben qué significa eso en España, bueno en Europa, en el llamado primer mundo, quiere decir alguien de segunda de cero, cuarta, bueno segundo aún alguien como Sánchez Vázquez de Sánchez no, tampoco los conté bien, 30 libros o algo así, ¿no? más de 500 artículos en Europa, estas personas hasta hoy, en no han sido reconocidos plenamente y ni siquiera en España, que es el país de su origen y el país eh, también que habla su idioma por lo menos el idioma, digamos, dominante es el castellano, etc., etcétera la mayoría de la gente lo habla. Entonces, aún así, eh, ha sido excluido eh, de alguna manera sistemáticamente, creo, hasta su muerte en el país de su origen, y algo parecido, insisto, pasó también con los exiliados alemanes. Para mí, lo personal, también quería mencionar a Sánchez Vázquez, era importantísimo, no solamente por su obra filosófica, que por supuesto tiene una presencia eh, negable y importantísima sobre esto te voy a hablar unas palabras pero quería mencionar también la parte biográfica digamos la suya que de alguna manera no tiene que ver directamente con la mía pero sí hay un punto de contacto muy importante que es es la primera vez en mi vida que conocí un exiliado europeo eh, que regresa un antifascista europeo que regresa perdón regresa está mal dicho que no lo matan no que logra sobrevivir y bendecir más que regresar sino que logra salarse la vida digamos pero además está reconocido socialmente. Me refiero ahorita a su reconocimiento en México y América Latina y en otros países. Los refugiados que yo conocí en persona, me refiero, no, ahorita hoja Madonna nunca los vi en vida, ¿no? Eh, eh, ahí ha sido también parecido de alguna manera, pero los que yo conocí eran gente aislada, marginalizada en Alemania. Y yo conocí varios ex como que regresaron de Auschwitz, otros campos, todos eran marginalizados. A veces patizaban las marchas, una vez incluso bien Frankfurt, en la marcha que hicimos en contra de la unificación alemana, que hicimos justamente pues porque dijimos: no estamos listos, este país estuviera demasiado nazificado, necesitamos superar esto y después podemos hablar sobre algo, si a fuerza se quiere, como una unificación. Creo que hasta hoy nos salían desde mi punto de vista en condiciones, pensamos así más de 10.000 personas que nos reunimos en Frankfurt, en la marcha, vinieron los tanques de aguas de la policía alemana, juntaron de toda Alemania, todos éramos 20, era porque odiaban esta marcha, y entonces el único que se resistió, a este fue impresionante, fue todos nos retiramos los jóvenes, nos escondimos, no sé en dónde, el único que no fue un antifascista un viejo comunista eh, de Frankfurt que traía incluso su, su bandera de la organización de los antifascistas eh, comunistas alemanes y de alguna manera los de la policía no sabían muy bien qué hacía con él esta bandera es más o menos conocida en Alemania entonces a un tan tiempo no la atacaron directamente él estaba solo en la plaza digo que no hay ningún video de eso sería impresionante y de repente unas tanques sí se sacó volteó la, el cañón de agua directo sin echar agua directa en él y de repente salió el agua y el bolo sido unos 15 metros, por el aire, no, y chocó con la pared del municipio de Frankfurt, justamente. Y sí, lo tuve que llevar al hospital. No, no murió, pero quedó algo mal. Entonces, a esto, la imagen que tengo de los antifascistas alemanes, marginalizados, atacados por la CIA, por la policía, porque se atreven a expresar públicamente su opinión. Me imagino que él, nunca he hablado con él sobre el tema, pero me imagino que él pensaba también que tuviera hay condiciones para la unificación alemana. Entonces, esta era mi imagen de antifascista antifascistas. No digamos de la que yo había visto con mis propios ojos, entonces para mí era una impresión fuertísima de alguien en, la, en el aula magna de la facultad, por ejemplo, en otro espacio, en congresos nacionales e internacionales, con un reconocimiento muy amplio, entonces el edificio se llama, eh, como ustedes saben, como él se llamaba, entonces un reconocimiento eh, en muchos niveles y, y digamos, no solamente no era marginalizado, sino incluso era reconocido. Eso sí, para mí era una cosa, eh, un, es, hasta hoy única, es el único que conozco así. Tal vez, bueno, claro, uno más, después conocí a Arthur Lanzmann en Francia, es, es otra historia, es cierto, él también es reconocido, pero digamos, en su momento era el único, y además, claro, Lanzmann está en otros ¿no? es marxistas, etc., y ahí se juntaba también la cercanía filosófica, y quería hablar sobre eso, y como ustedes saben, lo eh, que todos querían mencionar punto me imagino que muchos lo saben, pero no repetir demasiadas cosas, sea conocidas, pero desde mi punto de vista filosóficamente es, por muchas razones, es muy importante, Adolfo Sánchez Vázquez, pero una, y para mí es la que más me interesa, es que fue el primero, creo yo, en la habla española, por lo menos que rompió con el marxismo dogmático. Siempre se dice que que era mucho antes, en lo personal pienso que Sánchez Vázquez, no que es más a nivel político, empírico, de discusiones muy concretas, muy importantes, no lo digo para menospreciar o sea, a que es no por nada más mínimo la intención, pero no era tanto un ataque al corazón mismo del marxismo dogmático casi Mariatic, es más un debate de cómo aplicar concretamente, localmente en el Perú, en América Latina, el marxismo. Ahí decía, de los de Moscú no saben de cada aplicación concreta, esto nosotros lo sabemos mejor. No insisto, este debate ha sido importantísimo, no lo más mínimo lo quiero minimizar, pero esto de es ese acento filosófico, mismo, introducir el concepto de la praxis, ¿no? que es el concepto que más odiaban en la Unión Soviética los oficialistas. Entonces, esto fue el primero en atreverse y en hacerlo y tomarse la molestia de, de seguridad del trabajo y tener la capacidad intelectual y la formación además para hacerlo era justamente Sánchez Vázquez. ¿no? Entonces, porque él, él contó esta historia para ilustrarlo un poco. Algún filósofo soviético un poco más joven, no me acuerdo su nombre, conoció a Sánchez Vázquez y propuso al jefe de la Academia de Filosofía en Moscú que se publique la filosofía de la Praxis de Sánchez Vázquez. Y Sánchez Vázquez enteró que el diálogo era muy corto. El único que preguntó el jefe de la Academia dijo: ¿Cómo se llama el libro? Ni siquiera se tomó la molestia, dicen, de abrir y se Dice: ¿Cómo se llama? Le dijeron filosofía de la praxis. Dijo, ¿praxis? Entonces no. <risa> <risa> Así es. Esto me lo contó hoy a veces, porque bien sabían que ese, ese concepto era o es que era veneno. Veneno para una postura dogmática marxista, pero también autoritaria de otras corrientes. No, no, no. no, no, no, no ser marxista no dogmático, que otra postura autoritaria, obviamente, odia la praxis. Praxis, por supuesto, en el sentido filosófico estricto de palabra, no como acción, como a veces se eh, usa falsamente como desde este punto de vista falsamente como sinónimo, para Sánchez Vázquez Praxis es la unidad en cada persona, ese es claro el punto central, por lo menos así lo entiendo, la unidad en cada persona entre reflexión crítica, a autoreflexión, reflexión de las conexiones sociales, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de reflexión, reflexión estética, reflexión sobre la corrupción, reflexión de la medicina, no solamente es la reflexión política o filosófica, cualquier tipo de reflexión crítica en el sentido que quiere decir que ve de las contradicciones, las discute, se mete en la raíz, el problema que si es radical, etc combinada o coincide pero coincide no más casualmente sino está en la directa relación con la acción este, con el actuar físico de esta persona, ¿no? con la presencia en las luchas sociales en el desarrollo mismo de la ciencia del arte, etc., etc. Entonces, esto es la praxis dicho muy rápidamente y obviamente a ningún régimen autoritario le conviene que las personas cada uno combine su reflexión crítica con su actitud o su presencia física y su capacidad de intervenir en procesos productivos, estéticos, filosóficos, políticos, etc. No me digo filosófico en el sentido ya también de estar presente en la aula, eso este es un debate poco difícil, ahorita a lo mejor me fue un paso de demasiado lejos, porque la filosofía tal cual, tal que no llamaría praxis, pero por la praxis de un periodista, sí. La praxis de que no se me describe, sino lo que él mismo hizo de joven. A los 21 años ya era editor de unos periódicos más grandes de este momento de la zona republicana, en la España en guerra, después del golpe militar de los franquistas. Ahora, este periódico era muy importante, era el periódico de las JSU, Juventudes Socialistas Unificadas, donde el Partido Comunista y el Partido Socialista estaban divididos en dos partidos, pero las juventudes las tenían unificadas. Bueno, así por lo menos recuerdo. Y Sánchez Vázquez y también su hermano, su hermano estaba en, Mal, en Valencia, no se si me acuerdo bien, y eh, dirigió el periódico La Hora y Sánchez Vázquez mismo en Madrid dirigió Oga, ah, perdón, Ahora, ¿no? La Hora en Valencia, Ahora en Madrid. Entonces, eh, y era el periódico del diario de una organización juvenil de medio millón de, de, de miembros. Si van a Madrid, una vez lo hice hace muchos años a la hemoriblioteca, encuentran muchos periódicos, para decir, muchos ejemplares de este periódico, interesantísimo, me pasé días revisándolo, es realmente una maravilla, ¿no? Es, es Este consejos, por ejemplo, como de higiene, después tener, tener relaciones sexuales para que no tenga uno eh, enfermedades venearias, etc. Todo tipo de este tipo de textos vienen en este periódico, es para, para, sí, para los eh, miembros de, de, de la organización. y especialmente los que están en la guerra en el frente, ¿no? entonces es interesantísimo este periódico, a mí me encantó debería revisar un día de otro semana revisarlo con más calma, solo, no sé, solo lo hice dos, tres o cuatro días, pero yo que no puede quedarse ahí no sé, un mes para leerlo todo con calma, pues realmente es interesantísimo como el muy joven Sánchez Vázquez ya tuvo esta capacidad pero bueno, otra es, lo usé como ejemplo, ¿no? de una praxis, eso sí es una praxis creo yo ¿no? o que escribe, reflexiona pero al mismo tiempo hace el trabajo que se reparte pues se produzcan conexiones de guerras etcétera, etcétera, obviamente es una cuestión bastante física, práctica y entonces esta conexión, esa doble presencia, es lo que él llama praxis entonces Sánchez Vázquez, pues, por el ejemplo sabe de qué está hablando, es algo que a mí me encanta de él, se nota de cuando habla, bueno, cuando hablaba o cuando habla todavía en sus libros ¿no? como esto de las ideas estéticas por ejemplo que tengo ahorita en las manos, cuando habla entonces se nota, ¿no? o se notaba se nota que sabe de qué está hablando y no solamente por, no es para menos que sea la filosofía, digo solamente, pero son como dos partes de experiencias. Por un lado tiene la experiencia filosófica, teórica, también estética, artística, donde joven era poeta, etc. Y se unía con los poetas de Granada, etc. Para Málaga, para bueno, las dos ciudades, ¿no? espero no que confundirme. El sur de España de Andalucía. Y tenía por un lado esta experiencia, y el, digamos, intelectual, filosófica, etc. Y al mismo tiempo la experiencia sí política de la guerra y después también seguía su experiencia política, sobre todo en la época de los primeros años de exilio, ese es otro, otro punto que se me hace muy interesante en su vida, en los primeros años eh, hay una división que crece y crece entre los miembros del Partido Comunista Español que están en México, que es la mayoría de los que podían huir, y la jefatura del Partido Comunista Central que está en París. El gobierno francés sí les permite a la jefatura estar en Pérez París, mientras los miembros no los quieren allá, pues tienen que salir de Francia, vienen acá, muchos por lo menos. Entonces hay una división que crece en la postura hacia el estalinismo en términos políticos y también en términos teóricos. No, parece que aquí en México, este es todo, todo, todo también ustedes o sé, sea, de Sánchez Vázquez, cada vez aumentó más una postura crítica con 56 en Hungría, pero hay mucho más con el 68 en Praga, la primera vez en Praga, y fue aplastada, ¿no?, el socialismo con el rostro humano, como se llamaba, por el único gobierno de Europa de este que fue elegido democráticamente, entonces ellos tuvieron un cierta apoyo popular que les permitía, masivo, que les permitía, ¿no?, hacer una cierta no Tuve un cambio, Paula, latino, hacia una, abrieron las fronteras, por ejemplo, abrieron las universidades a gente más crítica, etcétera, etcétera. Es una historia que seguramente muchos conocen. Entonces, a partir del aplastamiento de ese movimiento, sí había una indignación como ustedes saben, mundial, en la izquierda y en México también. ¿no? La izquierda comunista también, es española comunista en México, tuvo muchos problemas con esto, mientras la jefatura de París parece que no les importaba tanto todo eso. Entonces Sánchez Vázquez empezaba a viajar, ahí tampoco sé el número de viajes, pero varias veces, ¿no? entre México, la Ciudad de México y París, para, digamos, establecer contacto con la jefatura en el, del partido del París, el PC y los miembros que estaban muchos de los exiliados, ponemos acá entonces finalmente renuncia a todos sus cargos en el partido, porque se da cuenta que no hay nada que hacer, bueno, es muy fuerte lo que digo, pero por lo menos que en alguna manera perdió él y la gente de aquí este conflicto perdió, no que no haya tenido la razón, sino que términos se fuerza política, ¿no? ¿Quién se pone, Se pone, posición con los post que estaban en París, y Sánchez de nunca sale del partido, ¿no? Hasta su muerte si no me equivoco, pero si sí sale o deja sus cargos, y a partir de ahí se dedica a la más, digo, a vea más a la filosofía, una vez un elemento Federico Álvarez dijo, ah Sánchez Vázquez me da tuvo suerte, bueno no sé si dijo suerte pero alguna palabra en esa dirección algo pasó interesante al perder de alguna manera él y los otros que estaban aquí el conflicto ni modo y se ha un poco la política tuvo muchísimo más tiempo para la filosofía ¿no? entonces algo que pasó a mucha gente a Gramsci le pasó algo parecido ¿no? al estar encarcelado hace mucho tiempo etcétera, de esto podemos dar muchos ejemplos la teoría crítica de alguna manera también, ellos no estaban tan inactivos en Alemania como luego se pensó antes del exilio eran bastante activos, pero en el exilio obviamente es mucho más difícil hacer algo, entonces también se ¿no? Ese es otro tema, Max mismo en Londres. Casi no hacía política, algunas cosas, y si veo, se sientes es que había una obra de más de mil páginas, bueno, casi dos mil páginas del Capital. Bueno, entonces Sánchez Vázquez, eh, eso es el punto que me interesa, y regresando a lo filosófico otra vez, y me ve el reloj porque no hay sorpresas, aquí, ¿no? Entonces. Eh, entonces, eh, filosóficamente hablando, yo creo, eh, hay muchos conceptos interesantes, pero quería decir unas palabras más sobre la praxis. ¿no? Eh, su primer libro crítico es Las Ideas Estéticas de Marx, ¿no? el primer libro de la cultura con el marxismo dogmático, y eso no es casual, ¿no? tiene que ver con el hecho que ya mencioné, que él mismo era originalmente, antes de filósofo, artista, ¿no? sobre todo poeta, ¿no? que no es totalmente dividido, obviamente, las dos cosas, pero no es lo mismo tampoco. Entonces, él de ahí poco a poco se mete más a la filosofía, en Madrid estudió antes del golpe de los traidores, estudió con eh, Ortega y Gasset, bueno, otros más, pero más famosos, Ortega y Gasset, en la Universidad Central, ¿no? que hoy en día se llama Complutense. Entonces, él tenía esa formación filosófica, pero muy corta, ¿no? eran muy pocos semestres que pudo estudiar, porque ya empezó la guerra civil, entonces se dedicó a eso, y luego se huyó a México, etcétera, etcétera. Entonces, y aquí retomó los estudios, en la UNAM. Entonces, lo que quise decir, eh, él, su primera ruptura con el marxismo dogmático estalinista es en el terreno estético, con este libro de la las ideas estéticas de Marx, ¿no? que gustó que la nueva edición en el siglo XXI, como me acabo de enterar, Entonces, qué bueno, ¿no? que bueno, que evitar se es importantísimo, aunque en lo personal creo que hay unos restecitos, una vez discutí con él sobre esto y con un grupo de estudiantes que estaban, el único que no se indignó de paso era Sánchez Vázquez. Los otros todos están indignados, ¿cómo? Me atrevo a criticarlo, porque pienso que algunos elementos todavía tienen restecitos de la filosofía anterior, que es normal, las culturas nunca se dan de un día al otro, ninguna cultura, tampoco los filósofos. Obviamente uno necesita tiempo. ¿no? Y este debate de hace años, él que daba un seminario de estética en el doctorado, y ahí él me, incluso yo me auto propuse para exponer este libro, él aceptó, lo hice y dije, bueno, como todos hemos este libro, voy a concentrarme en 15 críticas no casi me linchan, ¿no? no, había como 10 eh, alumnos de él, muy fans de él, muchos ya maestros, y todos casi todos me dijeron, ¿cómo se atreve este, el grande ese a Yo en ese momento ni siquiera doctor, un maestro X ahí que llegaba de Franco, un, un X, ¿no? Entonces, ¿cómo se atreve este X no? a criticar el gran maestro? Y después que todos se me echaron encima, Sánchez Vázquez dijo, esta discusión está muy abajo del nivel de la crítica que se acaba de hacer. no Me estoy decepcionado que nadie contestó a la crítica esta fue para mí una experiencia también maravillosa porque yo creo que era de las mentes más abiertas que he conocido en mi vida ¿no? y no solamente digamos que era muy abierto para criticar a los otros eso es obviamente importantísimo y es también una cualidad que muchos no tienen pero aún la autocrítica también era una fuerte, insisto, eso se nota en esta ruptura, él es capaz de romper con su propia filosofía, él toda su vida hasta el 68, eso no es cualquier tiempo ¿no? en la serie el 15 hasta el 68 son... Eh, 53 años, imagina, ah, justo a mi edad <risa> ¿no? aunque ese libro es un poquito antes ¿no? ese libro es como 3, 4 años antes pero digamos, la ruptura es si no, mira, no, no son a dado cuenta de eso pero entonces está, tiene a 3 minutos gracias, entonces tiene una ruptura imagínense con los 50 años anteriores claro, unos primeros 15 a lo mejor no escribe, piensa tanto plano filosófico, pero de todos modos son más de 30 años de desarrollo filosófico con el cual el mismo esto, y, pero lo interesante es también que no rompe como muchos hicieron para después hacerse poco capitalistas, o así muy muy muy ambiguos, sino se mantiene marxista, se mantiene postura anticapitalista, pero tampoco se va, pero no se queda con el dogmatismo, es una postura dificilísima de mantener, y ahí se parece la teoría de crítica porque ya estás con nadie, no tienes amigos en pocas palabras, ¿no? porque unos no amigos con poder, hay que dinero, hay que pagar, no sé qué. No, tampoco estaba con la iglesia católica y esto no tenía <risas> dedicatoria pero digamos, eh, lo que quiero decir, normalmente la gente busca quién me apoya, sean los estalinistas, sea la iglesia o otra organización grande, o sea, los estados por capitalistas. Sánchez Vázquez no tenía nadie, digo, tenía la UNAM, que digamos en términos de donde tenía cierto espacio, pero a inicio tampoco creo que haya sido tan fácil. Lo que quiero decir, eso es una cuestión muy difícil. ¿no? Mantener una postura tan crítica hacia, de alguna manera, todas las direcciones. ¿no? Esto también se lo agradezco mucho, que la verdad quería decir otra cosa. Eh, Digo, todo eso es la base, pero también era autocrítico. No, no solamente, digamos, porque tiene esta ruptura y entonces autocrítico con su propio pasado filosófico, sino también la actualidad. No dijo que es una actitud. incluso entonces, una de las frases que más me gustan de él, no me acuerdo dónde la leí, pero dice una de sus frases que me encantan, es la crítica, es la cortesía del filósofo. ¿No? Y esto es una, más que un hablar, realmente lo hizo así, ¿no? o lo percibió si sí, también, si uno lo criticaba, claro, con ciertos argumentos, etc. ¿no? Pero, digamos, esto es, creo, ese concepto de praxis justo también en su presencia, digamos, de siempre tener las dos cosas en la cabeza, por supuesto es necesaria la reflexión crítica, de siempre estar involucrado en la presencia física, material, política, etc., etcétera etc., ¿no? Entonces, que, que por supuesto, insisto, es difícil sea práctico en el sentido de la praxis, eh, si uno está aislado, el que uno es aislado, si es marxista crítico, antes un poquito menos que hoy, pero de todos modos es la misma, el mismo problema porque no hay ningún bloque ni militar ni económico y tampoco religioso que me apoya. Entonces, y él mantuvo una postura muy firme y ya como ya tenemos que terminar, una última alusión que eh, no creo que vamos a ir la mesa, entonces no se ha mencionado. Eh, pero este todo el mundo sabe, pero tal vez no todos en salón, o muchos de sabemos que fue muy importante el día que estuvo presente en el acto que invitó eh, a Octavio Paz, si se acuerdan, que fue transmitido en Televisa, en Bellas Artes, se realizó sobre el fin del socialismo dogmático, del proyecto pseudo-socialista, o ellos mismos se llamaron socialismo realmente existente. No, Sánchez Vázquez fue el único. En este evento, si no me acuerdo mal, era de dos días, pero de muchísimas horas, esto sí, estoy de acuerdo. Todos estaban, o oh, gente que siempre habían sido poco capitalistas, o algunos que cambiaron de bando porque la Unión Soviética desapareció. Entonces, el único que levantó la voz y dijo incluso a, a Octavio Paz, ¿sabes qué, señor Paz? Yo me quedé callado ahorita un buen rato, escuché a todos, ahorita no me interrumpe. ¿no? Porque ya, desde el mismo se intuía que lo van a interrumpir. Bueno, pueden checar en YouTube, ahí alguien lo subió a este, estas imágenes, este video. Entonces, ahí es el único que dice... Que haya fracasado el proyecto soviético no quiere decir que haya fracasado el socialismo, porque eso es lo que ellos hicieron. Era algo, claro, diferente al capitalismo, como lo conocemos en Estados Unidos, etc. Por supuesto diferente, pero socialismo, de lo que hablaba Marx, tampoco era. ¿no? Entonces, no debemos hacer este embellecimiento, lo, llegó, lo llamó, dijo, yo he escuchado muchos embellecimientos, esta palabra me encanta, del capitalismo, en las, en las últimas ponencias todo el tiempo, todo el mundo dice como si fuera lo máximo, solo porque desapareció la Unión Soviética, por supuesto no lo es. No, insistió, no me acuerdo cuántos detalles y argumentos dio, pero obviamente por las guerras, por las muertes de hambre, etcétera la, la catástrofe ecológica y el racismo, por muchas razones más, el capitalismo por supuesto es absolutamente inaceptable. Creo que desde mi punto de vista cualquiera que tiene más de dos neuronas, no me agoten, no pensé como, mí, pero, como yo, pero desde mi punto de vista si alguien tiene más de dos neuronas, ve y dos ojos en la cabeza y dos oídos, perciben inmediatamente que esta sociedad es inaceptable. Tal vez para nosotros aquí sentados, estamos en la clase media de la mayoría, me imagino, es aceptable, ok, pero no es aceptable. En términos humanos, mundiales, es absolutamente inaceptable y además lleva a la autodestrucción de esto, hay que no ninguna duda, el señor de Nottecoglio, el señor Don Trump, dan muestras de que esto puede ser rápido, hasta en los próximos tres días, espero que no. Y digamos, la autodestrucción es obviamente el punto a donde va el capitalismo, Los Sánchez va a ser el único que recordaba eso. Y dijo, hay que buscar, por supuesto, otro socialismo, o dicho de otras palabras, eh, socialismo a secas, ¿no? una, o comunismo mejor todavía, ¿no? una sociedad no capitalista, postcapitalista, eh, que, que no cae obviamente en las trampas del estalinismo, pero por razones de tiempo aquí lo dejamos a dejar. Muchas gracias.